Dios les bendiga a todos en esta preciosa mañana que nos ha dado nuestro Dios. Demos gracias a Dios por ello y permitamos que Él sea quien nos guíe y cuide en todo lo que vayamos a realizar durante el día de hoy. En esta preciosa mañana, damos inicio a unas cortas reflexiones, las cuales esperamos sea de gran bendición en su vida y esperamos sea Dios quien les ministre de una forma gloriosa y especial. Nuestra reflexión de hoy se titula Desinteresadamente y para ello...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 por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Este salmo nos anima a clamar con júbilo al Señor, cantar alabanzas y entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanzas. La adoración te lleva a los atrios de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que le diste gracias a Dios por algo que te haya dado o haya hecho por ti? Esta mañana, ayer, la semana pasada, el mes pasado. Da gracias a Dios todos los días siempre es bueno, porque Dios siempre nos provee. Un corazón malagradecido es veneno para tu espíritu. Con el tiempo te volverá amargado, cínico y quebrantado. Te puedes aún enfermar físicamente. El agradecimiento, por otro lado, te llenará de gozo y causará que prospere tu espíritu y tu cuerpo. Un corazón agradecido es un corazón alegre. La Biblia dice, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Así que mira a tu alrededor y ve lo que Dios ha hecho. Si no encuentras algo en tu vida por qué darle gracias a Dios, no estás buscando lo suficiente. El agradecimiento es una forma de alabanza. Cuando le agradeces a Dios, lo reconoces como tu fuente y proveedor de todas las cosas. También expresas tu gratitud por lo que Él ha hecho. Pero el agradecimiento, así tan maravilloso como es, no es el nivel más alto de adoración. Ese lugar lo ocupa la alabanza. Como el Salmo 100 dice, el agradecimiento te deja pasar por puerta, pero la adoración te lleva hasta los atrios del rey. ¿Cuál es la diferencia? Te explico. El agradecimiento reconoce a Dios por lo que Él ha hecho. La adoración reconoce a Dios por lo que Él es. Muchas veces nuestra alabanza está diluida con deseos mundanos y motivos egoístas. Adoramos porque queremos algo de Dios. Dios nos ama tanto que a veces nos honra y bendice de todas maneras, aun cuando nuestra motivación no es la que debiera ser. La alabanza es adoración desinteresada. Venimos a los actos de rey sin peticiones. Nuestro único motivo es estar con Él y disfrutar su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que adoraste a Dios en verdad? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que lo reconociste por quien Él es sin ningún otro motivo? La adoración va a corregir tus pensamientos. Te dará una nueva perspectiva. Una vez que estás en los actos del Rey, verás las cosas de la manera que Dios las ve. Todos tenemos momentos en los que no sentimos ganas de orar. Tiempos cuando es difícil sentirse agradecido. Esos son los tiempos cuando es más importante adorar a Dios. Puedes adorar literalmente, pero llevar tu corazón al agradecimiento y al gozo. Intenta. ¿Quieres atraer a Dios? Adorado simplemente, desinteresadamente, sin motivo alguno. David el salmista escribió, Tú eres santo, entronado en las alabanzas de Israel. Dios siempre presta atención a las palabras de amor de sus hijos. Deja que tu alabanza suba y él te traerá a sus atrios privados. Dios les bendiga, Dios les guarde.